yoga El día de hoy vamos a hacer efectos naturales, como todo, efecto de cualquier cosa, pero solamente nueve cosas, nueve efectos, nada más, nada más. Tuve que descargar nueve efectos, nada más. Bueno. No te olvides de ir a Twitter. Voy a estar regalando esto solamente para uno. Tengo otro de esto, también voy a estar regalando. ¿tá? Ve, dale, voy a seguir. Vamos a poner la gorra de los 93 suscriptores. No. Vamos a los 93 suscriptores. Dale, dale, dale. Empecemos con el primer efecto. Tenemos que efectos. Pintemos de efectos. Aquí no va a estar todos los efectos. Tú puedes hacer. Vamos a empezar con el de abajo. Sin efecto. Aquí dice sin efecto. Vamos a entrar en distorsión. El distorsión es esto. Es como blandengue. Estoy blandengue hoy. Uh, uff. Uh. Uf. Uh. Miren esto. Es un efecto. Es el primer, ese es el primer efecto. Segundo efecto de The Hulk. donde ¿No dice Hulk? ¿No ven ahí? donde ¿No dice Hulk? No Vamos a verlo. Blanca. Estamos Hulk, crack. Estamos bien chulos. Así nomás me quedé todo verde. Todo verde. Sígueme en Twitter, de tu ahora mismo, dale, dale, dale, dale, dale, dale, duro. Compré esto para que vos te veas ahí. Voy a comprar esto de nuevo. De nuevo. Bueno. Hul, hul, hul. Bueno. hul vamos a ir al siguiente, a la siguiente a la tercera blanco y negro blanco y negro estoy blanco y negro miren, miren mi cara miren mi mano blanca, está bla Mirá. blanco y negro claro se junta y así se crea el nuevo blanco y negro como ven ahí, ve mejor, dale, ve así una mismo dale, dale dale dale duro dale dale duro, viene esto, lo que y tal Ve a seguirme, dale, si quieres ganar... Eso, ve a quitarme la gorra, porque... Estoy todo el día haciendo videos para, con la gorra. Deja tu like, suscríbete vamos a ir a la cuarta, a la cuarta, a sí. Forma de onda. ¿Dónde dice forma de onda? Vamos a tocar forma de onda, onda. Forma de onda. ¡No más! Miren, mi cara, está todo rayado, como ven. Todo rayado, vamos a bailar. Vamos a seguir con la próxima miren esto mi mano están como son como líneas cuando yo hablo la boca se me deforma como se me deforma crack se me como deforma increíble miren mi mano la pongo vamos a la siguiente siguiente ilusión óptica ilusión óptica es buena esta vez es buena esta es como una ilusión y te hace marear la tocamos miren eso para que ustedes vean se ve como todo redondo es increíble, miren vamos a bailar ahí nomás tenemos esta ilusión óptica esto es una ilusión tú míralo tres veces de marea muy bueno, este es muy bueno siguiente contorno donde dice contornos tocamos contornos miren esto crack es increíble me quito los lentes y me veo muy bueno miren mi boca es bueno este es bueno este me gusta más crack me gusta más más de evolución más de óptica este contornos contornos ya. me parece bien se llama contornos no lo sé como este es bueno no sé, este es bueno me gusta más el de julio vamos a ver. histórico donde dice histórico vamos a tocar histórico y nomás estamos es bueno este parece medio medio como rayado la, es como de antes vieron la cámara de antes se veía así también Crack. vamos a bailar Vamos a seguir con la siguiente. Sería el último, vamos, a el último. vamos al último. Vamos a pongo efectos. Y el último es de kinfu Fu, se llama. Y nomás lo convertimos como un otro nivel como el mago Lu. Deja tu like. Voy a seguirme ahora. Tengo esto, pero voy a a seguirme ahora. Ve a seguirme ahora. Yo me despido así. Espero que le guste. Yo me voy. Tuve que grabar así, sí, no, en el otro no lo pude grabar, era mejor porque estaba aquí los efectos. Chau.